Hola, soy Tim. Esta es la primera de una serie de lecciones que te ayudarán a aprender a tocar la guitarra. En esta te ofreceré una breve introducción del instrumento y te ayudaré a empezar de inmediato con música muy fácil de tocar. Esta guitarra se llama de cuerdas de acero, o simplemente guitarra acústica, y es un instrumento estupendo para aprender. Este es el cuerpo, la caja de resonancia que crea el sonido de la guitarra. La boca es el lugar por el que el sonido se proyecta desde el cuerpo. Esta placa de madera se llama puente y ancla las cuerdas al cuerpo. Este es el mástil de la guitarra. La superficie lisa del mástil se llama diapasón o trastero y es donde se colocan los dedos para tocar las notas. Las tiras de metal transversales al diapasón se llaman trastes. Y esta pieza de plástico acanalada que mantiene las cuerdas en posición se llama cejilla. Al final del trastero se encuentra el clavijero. En el clavijero están las clavijas que se utilizan para afinar las cuerdas. Esta es una guitarra eléctrica. Una de las principales diferencias con las acústicas es que la mayoría de las eléctricas tiene un cuerpo sólido como este. Como no existe una caja hueca en la que resuene el sonido, el instrumento de por sí suena muy flojo. Por eso se emplean pastillas para poder amplificar el sonido. Algunas guitarras eléctricas tienen una o dos pastillas. Esta tiene tres. Aquí, aquí y aquí. Todas las guitarras eléctricas tienen un conector de salida como este. Aquí se enchufa el cable de la guitarra. El otro extremo se conecta a un amplificador o al MAC a través de una interfaz de audio. Así podrás acceder a muchos sonidos y efectos de amplificador directamente incorporados en GarageBand. El modo de sostener la guitarra depende de si está sentado o de pie. Si está sentado, elige una silla sin brazos y ponte cómodo con la espalda recta y los pies apoyados en el suelo. Coloca la guitarra en el regazo, con la curva sobre la pierna y la parte trasera sobre el estómago o el pecho. Ahora coloca el brazo sobre la guitarra y apoya un poco el antebrazo para equilibrarla mientras con la otra mano sujeta el mástil. Para tocar de pie necesitarás una correa. El extremo inferior de la misma se engancha al botón en la parte inferior de la guitarra. El extremo superior se engancha al botón en el punto donde el mástil se une al cuerpo o puede atarse alrededor del clavijero, pasada la cejilla y por debajo de las cuerdas. Hay varias formas de afinar una guitarra, pero ahora voy a hacerlo con el afinador incorporado en el Garage Band. Veamos cómo funcionan las clavijas de afinación. Al girarlas en un sentido se aflojan las cuerdas, por lo que su tono baja o es más grave. Al girarlas en sentido contrario se aumenta la tensión y el tono de la cuerda se eleva o es más agudo. Ahora que sabes cómo ajustar las clavijas, afinemos tu guitarra. Primero verás que las cuerdas van de gruesas a finas. La más gruesa es también la más grave y se llama cuerda MI grave o sexta. Pulsa con el pulgar derecho así. Después hasta la cuerda LA o quinta. La cuerda RE o cuarta. La cuerda SOL o tercera. La cuerda SI o segunda. Y la más fina de todas, la cuerda Mi Aguda o Primera. Al usar el afinador empezarás tocando la sexta cuerda Mi Grave. El afinador escucha la guitarra a través del micrófono incorporado o a través del cable que conecta la guitarra y el Mac. El afinador te indicará si debes ajustarla en un sentido o en otro. Continúa pulsando la cuerda con el pulgar. Una vez afinada la sexta cuerda, el afinador pasará a la quinta y así sucesivamente hasta la primera cuerda. Cuando hayas acabado, la guitarra deberá estar afinada. Al tensar o aflojar una cuerda, se pueden desafinar las demás. Por ello es recomendable afinarlas todas una segunda vez. Ahora haz clic en el botón del afinador en la parte superior derecha de la ventana. Cuando termines, vuelve a hacer clic y continuamos la lección. Ya estamos listos para tocar. Voy a enseñarte a tocar con una púa que es la forma más extendida de tocar la guitarra. Para sujetar la púa, dobla primero el dedo índice y coloca el pulgar sobre el costado del primer nudillo. Así. Ahora con la otra mano toma la punta de la púa y desliza el lado ancho entre el pulgar y el índice. Sujeta la púa de modo que solo asome la punta. Levanta el brazo sobre la guitarra y coloca la mano de modo que la púa descanse sobre la sexta cuerda o mi grave a unos centímetros del final del trastero. Asegúrate de que la púa apunte directamente hacia el cuerpo de la guitarra. Pulsa la cuerda hacia abajo hasta que la púa descanse sobre la quinta cuerda o la. Ahora, una tras otra, pulsa el resto de las cuerdas del mismo modo, así. Intentémoslo al revés. Pulsa hacia arriba la primera cuerda o mi agudo hasta descansar la púa en la segunda cuerda o sí. A continuación, pulsa las demás cuerdas. Cuando tocamos cada cuerda por separado, se dice que estamos pulsando. La pulsación se emplea para tocar melodías. Así. Cuando tocamos todas las cuerdas a la vez, estamos rasgueando. El rasgueo se usa para tocar acordes, así. Dejaremos las melodías para más adelante, pero antes de avanzar mucho en el rasgueo, voy a mostrarles cómo se toca un acorde de mi mayor en la siguiente sección. Primero pongamos la mano izquierda en posición como si sostuvieras una naranja con el pulgar y los más dedos hacia arriba. Así. Ahora coloca la mano bajo el mástil y presiona el pulgar contra la parte trasera del mismo. Ahora coloca la punta del dedo índice sobre la tercera cuerda en el primer traste y presiona. No pulses el propio traste, sino la zona justo detrás. A continuación, pulsa con el dedo anular el segundo traste de la cuarta cuerda. Ahora pulsa con el dedo corazón el mismo traste de la quinta cuerda. Si todo va bien, cuando rasgues las cuerdas, sonará así. Si tu acorde suena apagado o amortiguado, trata de presionar las cuerdas con un poco más de fuerza y asegúrate de que los dedos sobre los trastes no estén tocando otras cuerdas de modo que el sonido sea así. Si pasa esto, encuentra qué dedo está apagando las cuerdas cercanas, pulsando lentamente cada cuerda. Cuando descubras de qué dedo se trata, ajustalo hasta que suene con claridad. Si estás aprendiendo a tocar la guitarra, es probable que los dedos empiecen a dolerte después de tocar un poco. Es normal, todos terminan con los dedos doloridos al principio. Si tocas un poco todos los días, pasadas unas semanas habrás superado lo peor. Ahora que sabemos tocar un acorde de mi mayor, es hora de aprender un patrón de rasgueo. Los patrones de rasgueo son los que marcan el ritmo. Aquí tienes uno básico que puede emplearse en un montón de canciones. Empieza con dos pulsaciones hacia abajo. Y sigue con dos grupos de abajo arriba. Todo esto en cuatro tiempos o cuentas. Así. Uno, dos, tres, cuatro. Abajo, abajo, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, abajo, abajo, arriba, abajo, arriba. Espero que te hayas divertido. Si quieres seguir aprendiendo, puedes descargar 8 lecciones más de guitarra de la pantalla de bienvenida de GarageBand. Cuando estés listo para aprender a tocar canciones conocidas, visita la tienda de lecciones en GarageBand. Allí podrás comprar lecciones por artistas donde los músicos te enseñarán sus canciones famosas.